Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de EDUCA, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos trabajar con guías de evaluación dentro de una tarea. Para ello vamos a ingresar dentro de una tarea ya y esta tarea previamente tuvo que haber sido definida en este caso para que soporte guías de evaluación eso ya lo vimos en el, en el video anterior entonces esta es la visualización de la tarea hasta el momento y ahora es el momento en el cual uno tiene que ir a definir esos criterios y eso se hace en este caso acá dentro de la opción donde dice definir guías de evaluación entonces me fui hasta, hasta este icono de la rueda de entrada y le digo que quiero definir una guía de evaluación entonces le voy a llamar acá guía de evaluación eh, tarea A8 ok, una des pequeña descripción después acá para eh, indicar eso luego pasamos al, al, al siguiente nivel entonces lo que tenemos que definir acá son las guías que vamos a tener en cuenta eh, primero tenemos que definir el criterio que vamos a tener luego tenemos que definir el criterio que vamos a, eh, a tener en cuanto a los estudiantes eh, la descripción que tenemos que tener en cuenta para nosotros como evaluadores y la puntuación máxima en este caso que va a tener eh, esta, este criterio ok yo ya lo tengo ya preparado como siempre eh, a mí me gusta trabajar con, con word en este caso porque puedo visualizar muchas cosas acá entonces guía de evaluación el criterio el primer criterio que se define en, en, en la en, en este caso que está también definido dentro de la tarea es eh, para la definición de las de las contraseñas entonces pulso acá criterio para definir la contraseña y eh, la, para la descripción de los estudiantes pregunto si existe una contraseña creada para el curso eso es lo que a mí me está interesando en este momento entonces pongo esto acá esto es lo que yo voy a tener en cuenta en cuanto al trabajo de los estudiantes y esto es lo que yo voy a tener en cuenta como rol de profesor en este caso como evaluador si eh, o sea, tengo que prestar eh, especial atención a la contraseña definida que esté relacionado por el curso. Por ejemplo, si es un docente que está trabajando con pediatría, por ejemplo, y me pone un nombre de contraseña, por ejemplo, que no tenga nada que ver con pediatría, por ejemplo, XXAAZ.25, por ejemplo. Entonces eso lo considero, lo, lo voy a tener en cuenta para finalmente después. Eh, asignar la puntuación en este caso este criterio tiene un peso de 25 puntos entonces añado nuevamente otro criterio que sería el, el, el siguiente en este caso que voy a tener en cuenta y paso nuevamente eh, a, a poner el, el nombre del criterio en este caso para matricular al profesor sin permiso de edición pongo este criterio ¿sí? después la descripción para mis estudiantes eh, esto es lo que mis estudiantes, te, estudiantes tienen que tener en cuenta si matriculó manualmente al profesor sin permiso de edición. Y en este caso, con lo que como evaluador voy a tener en cuenta es que se tiene que matricular a un usuario en específico con ese rol que es en este caso el usuario cuyo correo es educa.med.una.bi y la puntuación máxima para esto es de 25 puntos. Voy a añadir el siguiente criterio que es el criterio que voy a tener en cuenta para alumnos automatriculados. En este caso ese es el nombre de mi criterio acá. Luego tengo que definir en este caso si hay, eh, si existen alumnos automatriculados en el curso. Estos alumnos automatriculados en el curso, eh, en este caso, corresponden a una lista que más adelante también voy a mostrar eh, en el ejemplo de cómo estoy trabajando con grupos. Entonces, cada, cada grupo de alumnos va a tener, en este caso, eh, una lista para poder matricularle a, a, a sus compañeros en este caso. Esto va a tener una puntuación de 25 puntos también. Entonces yo tengo que tener en cuenta si los alumnos que realmente aparecen automatriculados son los alumnos que pertenecen a esa lista que ustedes van a visualizar eh, dentro de la actividad. Entonces eh, voy a añadir otro criterio, que en este caso es el criterio de trabajos entregados en cursos de prueba. Esto en este caso es que como va a haber alumnos matriculados ya en los cursos de prueba, eh, se pide que por lo menos un trabajo se entregue en, en los cursos de prueba de, de los compañeros entonces yo como eh, la persona evaluadora voy a tener especial atención si por lo menos entregó un, ta, eh, un, un trabajo en el curso del compañero y esto va a tener una calificación máxima de 25 puntos finalmente yo puedo también añadir comentarios predefinidos entonces estos comentarios después en el momento ya de la evaluación yo los voy a tener en cuenta por ejemplo el usuario matriculado con rol sin permiso de, pro, de profesor eh, perdón, el usuario matriculado con rol profesor sin permiso de edición no corresponde entonces para tener ya las, eh, los, los comentarios ya en este caso eh, predefinidos y eso después a mí me va a ser útil en el momento de la corrección ya de, de, de las tareas que van a estar entregando ustedes en este caso eh, ps, preparé algunas predefinidas y luego uno puede ir agregando otras en el momento en el cual uno está calificando dicha tarea una vez que nosotros hayamos definido todos los criterios y todos los comentarios que consideramos necesarios simplemente tenemos que eh, eh, en este caso asegurarnos de que estas opciones estén eh, marcadas y guardamos la guía de evaluación y lo dejamos listo para que nuestros alumnos puedan, en este caso, para que nuestros alumnos puedan entregar la tarea y nosotros utilizar ya esta guía de evaluación para evaluar dichas tareas. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con guías de evaluación para calificar las tareas de sus alumnos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.